días y bienvenido a la finca Animayá. gracias a Dios que hoy ya lo miramos las parcelas, es diferente de la finca Animayá, ya que la empresa de San Juan nos apoyó con asesoría técnica, también nos apoyó con asesoría para la certificación y con el riego que nos apoyó también la fundación gracias a dios que la fundación nos ha apoyado bastante tanto en agricultura también así en nuestra escuela de nuestra comunidad Nimayá. también nos ha apoyado con computadoras los niños ahorita son diferentes no es igual que cuando nosotros crecimos no tenemos esa posibilidad empezó el proyecto de riego hace dos años empezamos pero el año pasado y ya Vimos los primeros frutos del riego, porque antes solo sembramos la arveja y después ya no tenemos riego y nos quedamos sin trabajo. Ya no salimos en, en Patsun, sino que aquí en la finca tenemos el pozo mecánico que el año pasado empezó a funcionar. También ya sembramos arveja en verano. Antes si sembramos arveja en verano, nos da 500, 600 libras por cuerda Pero con el riego El año pasado sembramos En enero sembramos la arveja Una dulce que salió Como está ahorita, así está Y nos dio a 3 mil Libras por cuerda Entonces ahí la diferencia No solo con las libras Sino que también con la calidad de plantación Calidad de vainas Y casi no hubo rechazo Porque está calidad la arveja, las familias ahorita tienen posibilidad de dar estudio a sus hijos, ellos también ya están sembrando más, la cantidad de familias que están beneficiados antes como 10 familias antes cuando empezamos pero ahorita estamos como 100 familias que estamos con trabajo en la finca animaya así que gracias y aquí lo miran la finca como está y esperemos que en enero Vamos a empezar a sembrar otra etapa con riego. Y antes solo 40 cuerdas pudimos sembrar el año pasado, pero hoy estamos pensando de ampliar más el área a 200 cuerdas. En mes de enero, febrero, por ahí ya lo miramos, esas 200 cuerdas sembrable. Y gracias por todo lo que nos van a ver y siempre los vamos a esperar siempre. Gracias.